Que, nos puede, que tú una vez que estás sentada en la silla, desde que sales de casa estás en la silla. Y con lo cual a lo mejor se podría idear algún sistema no, que no, que que vez no vez te vaya directo, que no la tengas colgada en la pierna. O sea que a lo mejor podemos un poco deconstruir que la, la idea que tenemos de siempre. De momento adaptemos lo que tenemos y a ver cuando lo Y, luego, y pod podemos ver si funciona o no y entonces podemos ver alternativas de que sean más estético o... <risa> ¿No? En condiciones de lluvia, bueno ese eje lo tendríamos atrás, ¿eh? eso hay que tenerlo en cuenta, por tanto no, se proyectaría no, no, no. un poco hacia adelante, ¿vale? Porque lo tendríamos en el, en el en, en, en la barra, ¿Quieres ¿eh? que ¿Vale? metamos más que vale. no? Vale, vamos a hacer una lluvia de ideas, coger qué color nos gusta más. Vale, de complementos de vestir para la silla vamos a hacer es ir otra vez repasando mm. la lista e ir haciendo una lista de necesidades sí, Aquí ¿quién de el que nos ayuda a nosotros que sale a ayudarnos el, la Vespa puedes encontrar al señor que estaba midiendo el local y decirle que... que si tiene las medidas hechas ya vale, El capot paraguas para sol era cubrirnos tanto de la lluvia, del viento y del sol, al mismo tiempo eh, no ahogarnos, poder transpirar, eh, tener en cuenta características como eh, la impermeabilidad, la transparencia para poder ver a los lados y al frente, el que, cubier, el que cubriera lo, todo lo que es la silla, los manos los mandos, las baterías eh, y el cuerpo por supuesto, lo que es piernas, cuerpo entero. Entonces, lo que hemos hecho, primero, hemos estado barajando distintas posibilidades y al final, bueno, por el tiempo del que disponíamos hoy y por, el, por los materiales que habíamos podido un poco a recuperar y así, nos hemos planteado un, un, un diseño muy simple, de, de capota que funciona a partir de un eje central que nos hemos imaginado que fuese um, uh, doblemente móvil, por un lado que permitiese esta rotación y por otro lado que permitiese el plegado entonces, uh, uh, ¿por qué esta rotación? esta rotación es importante porque si sí, queremos un, un paraguas para sol que nos sirva tanto para lluvia como para el sol, digamos, los, los, los, los requerimientos de tapado son muy distintos porque la lluvia uh, fundamentalmente uh, te pide que, que, te, que te cubras por delante y por encima y en cambio el sol solo cubriéndote por encima ya, ya, ya funciona. Es más, no te puede cubrir por delante porque te ahogas de calor. Entonces, bueno, por eso, por eso era importante trabajar sobre, sobre un eje móvil. Y otra es, es el plegado, hacerlo de tal modo que, que, que, bueno, que se pudiese recoger. En el interior quedará recogido. Y con más recogido, pues menos armazote para entrar pues, en un transporte público, en casas. En relación con eso, también era importante que... Aquí no se verá porque no, no, no, no podemos hacerlo, pero la idea era que una vez recogido, el ángulo de giro permita que caiga sobre la parte trasera de la, de la, de la silla. Con lo cual uh, evitas el hecho de que te quede hacia atrás, pero tomando mucha altura. Entonces es un problema. Si, si, si, si lo puedes recoger pero terminas, uh, te termina tomando mucha altura puedes tener problemas pues, al entrar en, en vehículos, en bueno, pasar por, por, por determinados sitios. Mientras que si, que si le puedes hacer todo el girantero y, y, y, y, lo, y lo puedes almacenar detrás, pues esto se solucionaría. Bueno, y hasta ahí hemos llegado. Este es el prototipo ¿no? del día. Queda trabajo. <risa> Bueno. Eh, nuestro reto en el era este, hacer una bolsa de incontinencia eh, de orina, eh, que pudiera la posibilidad eh, de hacerlo de manera autónoma la para las personas que tenemos una tetrapleje y no nos podemos agachar. ¿no? Y, y bueno, y un poco era eso, la facilidad de, de hacer una bolsa de incontinencia autónoma y paso la palabra para explicar un poco cómo lo hemos hecho. Bueno, el proceso ha sido con la... empezamos teniendo una idea de crear una válvula con la impresora 3D y, y bueno, a raíz de eso, motorizar esa válvula para que expulsara el líquido y un poco cómo armar todo el artilugio hasta conseguir la... Bueno, el invento. El invento. Bueno, lo que hemos eh, construido hoy con los materiales que teníamos es una maqueta un poco del dispositivo que tiene, es un reto con cuatro retos eh, eh, integrado. Por un lado teníamos el, el, un reto que, es, que era eh, acoplar digamos, la salida de la bolsa al tubo que irá a la válvula que tiene Dani válvula es un tubo igual de, de bolsa de incontinencia, pasado por la válvula del de, de, de giro, a la misma opuesta, debería ir con motor eléctrico, pero la idea es que mueva el líquido y lo saque por el otro extremo. En principio, el tubo que, que va ahí donde está la válvula iría desde aquí de la bolsa por detrás, por el talón, hasta el hasta debajo del pedal, aquí estaría alojada eh, la válvula y el motor que acciona la válvula y por otro lado hemos creado un circuito eléctrico que acciona el motor a partir de un pulsador que haría que, que en este caso Nuria pudiese por ella misma eh, accionar la apertura y el vaciado eh, de, la, de la bolsa de orina y volverla a cerrar cuando ella piense que ya, que, ya que ya ha vaciado la bolsa o que ya está suficientemente vacía. El reto de este taller era pensar en la adaptación de la nueva nave a la que se va a mover todo el espacio. Todo el taller de movilidad se mueve a una nave en un costal y entonces era pensar cómo se hacía la distribución de los espacios porque va a estar la zona de arreglo de bicicletas, de coches, Motos y la red calzorrada también. Entonces había que hacer primero mapas de cómo se podía imaginar la distribución de los espacios ¿no? y pensar en qué tipo de materiales y herramientas se necesitarían. Entonces lo primero era hacer una adaptación de las entradas y de los baños, hacerlos adaptables y luego pensar en cómo se podían localizar los diferentes módulos que eh, fuimos pensando también en lluvia de ideas de mantenimiento y limpieza de sillas de una zona más de programación estilo hacklab y una zona de costura y tal y luego poder compartir áreas con la gente de los talleres de bicicletas y de coches y he hecho muchos mapitas con Ali <risa> Eh, el, eh, uno de nuestros retos era el hacer ro ropa accesible para personas con diversidad eh, visual o, bueno, o para, para todos un poco. Entonces, en un principio habíamos pensado añadir al etiquetado de la ropa que está en la venta en la tienda un código QR para que tenga un enlace a, la, a una audiodescripción de la prenda. Luego, eh, del etiquetado también... Esto es para personas invidentes y va, sería en braille. Sería una etiqueta donde por pues, ejemplo, este sería el color. Aquí hemos puesto azul para ver el color de la prenda. Sería señalado en braille para que la persona pudiera, una vez que toca la prenda, saber qué color es o qué prenda es. Y luego, esto es para la silla, estoy enganchada sí. a la silla, que sería para. para si sí, esto es en el móvil. una villanera para llevar en el móvil. Se colocaría un poquito más atrás, pero vamos, por lo menos se colocaría aquí. Hacia adentro nos ha comentado el compañero para que si se cae, que quede por dentro el, el, el teléfono. Una ventanita. Y también hay una... ¿Cómo has explicado tú? Bajo. Bueno, esto es una bolsita, para... porque la que se suele tener aquí atrás en la silla pues es muy incómoda para persona no puede ser autónoma. Entonces, pues hemos pensado en ponerla aquí y, y que pueda tener aquí todo lo de la silla, todo lo que, que necesita. Y ya por último, el, el, más, el más sencillo, que sería un bolso que se puede pegar a cualquier superficie, bueno, este sería el velcro. El velcro que quedaría aquí acoplado y este sería el otro. Entonces se podría pegar a cualquier superficie. Así. Estampados maravillosos, texturas buenísimas. y a la última.